limpieza interior es importante que a medida en que el creyente va creciendo en su vida espiritual tenga esa limpieza interior que no abunden los malos sentimientos son malos sentimientos de, de, de rencor de, de rechazar a la otra persona de, desee, de, de desear los bienes de los demás, de, de tener esa limpieza interior que se pueda notar en la relación con el otro, donde no hay eh, malos sentimientos ni hacerle daño al otro, sino que prima el respeto en las relaciones, en la amistad, en el caminar, eh, el respeto hacia el otro. Por eso... Esa limpieza interior va a llevar a la persona a mantener buenas amistades, a mantener bien la familia, el matrimonio, en la iglesia, porque está libre la persona de tu malo sentimiento, de venganza, de odio, de rivalidades, sino que prima el amor y la fraternidad. Que la Virgen interceda por ti y por tu familia.